noches y bienvenidos a la última ronda de esta cuarta edición de la Handback trophy que finaliza hoy después de nueve pruebas llegamos a la última y al gran final de fiesta en nos life en la versión vln esperemos que, que el infierno verde no sea muy duro con los pilotos que van a entrar hoy aquí a competir, de todos he ha sabido la, la fama de, de juez de juez durísimo. La fama que tiene de juez durísimo, nos life y Veremos a ver cómo, cómo trata hoy a estos pilotos. Pero bueno, el campeonato está decidido eh, después de, de resultado la última carrera y el, el, el campeón ya está claro que es mi net, con lo cual pues bueno esto es un día de, de disfrutar de, del del sin racing para estos pilotos que han estado pues eso durante nueve semanas eh, acudiendo todos los lunes a la cita de esta handback y nada vamos a ver qué, qué nos depara el, esta última prueba eh, recordar que este campeonato eh, tiene un premio que es un un cambio de marchas artesano, un handback, como, como el nombre del campeonato indica, y que se sorteará el lunes que viene a esta misma hora en el canal de YouTube de Red Room Spain y que en ese sorteo entrarán los cinco pilotos más limpios de, a lo largo de todo el campeonato. El requisito es haber disputado al menos nueve de las diez pruebas que componen esta handback. Y, lógicamente, pues eh, estar dentro de esos cinco pilotos más limpios, con menos incidentes acumulados a lo largo de, de todo el campeonato. Entonces, para algunos pilotos quizás lo interesante de estar aquí hoy pues pueda ser intentar eh, mejorar su, su promedio de incidentes no para ver si, si son capaces de entrar en, en ese sorteo, ¿no? En, y tener la opción de, de ganar ese, ese cambio, ese handback, que, bueno, que, que a cualquiera nos gustaría eh, tener en casa. Eh, de momento tenemos en pista solo 11 pilotos. Eh, hay alguno que ya ha anunciado que, que no iba a poder asistir. entre Uno es Kevin Fernández, que tiene sus constantes problemas con las conexiones. Eh, también va a faltar el amigo Pedro Magalláes, que bueno, tiene problemas de visión. Y, bueno, está en tratamiento médico y, y ha tenido que abandonar el campeonato por este motivo. Y de aquí le deseamos a Pedro una muy pronta recuperación, que todo vaya bien en ese tratamiento. y Que pronto pueda volver a, a ponerse al volante y, bueno, y competir y darnos el, el espectáculo que nos tiene... Eh, habituado. Así que eh, forza, Pedro, mucho ánimo y esperamos verte pronto por aquí. Y bueno, eh, de momento, pues como decía, eh, aún faltan bastantes pilotos por entrar. Tenemos dentro ya 11, tenemos a mi Neg. Vamos a ir, si queréis, enfocándolos. Eh, aún quedan 15 minutos de práctica. Eh, pues tenemos a mi también tenemos aquí a Bernat Civit, otro otro incombustible de los campeonatos de, de, de Race Room Spain. Alessandro Botti, lo tenemos que ha plantado cara durante todo el campeonato a Neg. pero bueno, a mitad de, de campeonato la verdad que parecía que podía eh, aspirar ahí a la victoria final, pero bueno, al final pues, Neg ha demostrado su, su velocidad. Y no ha podido ser, ¿eh? una pena por, por Alessandro Gotti. También tenemos, por supuesto, a Modis Games, el padre ideológico de, de estas Handback Trophy. Roberto Gil, el fan race miembro de la organización también. Vamos a ver si hoy tiene suerte, que comentaba el otro día con él que la verdad que esta Handback no se le está dando nada bien. Tenemos mala suerte, Roberto. Vamos a ver si, si consigue. Eh, tener un buen resultado y despedirse en condiciones. Matt Max del Team Balas, el equipo italiano que hizo una espectacular actuación la semana pasada, consiguiendo, yo eh, creo que el tercer puesto. Eh, muy muy buen resultado por parte de, de Max. John Fets, el austriaco también de, de, las, de la misma escudería que Pedro Magalláes y que Alessandro Botti, que tenemos ha hecho muy muy buena actuación en esta handback. el incombustible el jesli aquí le tenemos representando a sin race rs a, la, a nuestra comunidad amiga un piloto rapidísimo también aquí bueno pues haciendo lo que puede porque aunque eres, aunque es muy rápido es que al final el nivel que hay por arriba es tan alto es, es que es difícil ¿eh? también tenemos antonio armiento ahí le tenemos Vamos a ver si podemos enfocarle un poco mejor. No Me hace caso la cámara. Ah, aquí está aparcado el extintor. <ríe> y ahí tenemos a Antonio del Team Bala. Xavi López. También le tenemos aquí. Por supuesto a Chermi de Virtual Racing Girona. Que vemos que ahora ha entrado a boxes. Vamos a ver si podemos ver su skin está tan bonita emulando los colores pues de argentina y bueno yo diría más bien de la selección argentina ¿no? por ese tramo negro que tiene que recuerda al uniforme ¿no? del equipo de fútbol rubén márquez aquí lo tenemos también de Sin Race en RS Alejandro Tomeno a ver si podemos ver con la misma skin que y al Gran Diurka aquí le tenemos con, con este Porsche 2018 que es el único que está compitiendo con esa versión y nada pues estos son los pilotos que tenemos eh, ahora mismo dentro del server 14 pilotos esperemos que entre alguno más y bueno yo si queréis y os animáis eh, Podemos, si queréis, hacer una una pequeña encuesta, a ver qué os parece, a ver quién pensáis que puede ganar en, en esta, a ver un momentito, en esta última carrera de la handbag, vamos a hacer aquí una encuesta. Vamos a ver, y así tenemos tiempo para votar todos. Vale. Eh, mira, ahí tenéis la encuesta. La vamos a tener abierta hasta que empiece la carrera, justo hasta el último minuto, hasta que se ponga la luz en rojo. Y pues esos son los pilotos que, que yo os propongo para que votéis. Podéis votar escribiendo signo de admiración, bote, espacio y el número. Por ejemplo, si queréis votar que, que creéis que esta carrera la va a ganar eh, Máximo Macheroni y Mad Max, pues pondréis signo de admiración, bote, espacio, 8. ¿Vale? Si queréis eh, añadir cualquier piloto que está, en, que está en pista pero que no está en esta lista, lo escribís en el chat vale y lo añadimos en un momentito y le podéis y le podéis votar, ¿vale? Que eh, si os parece podemos ir un poco con, con este pequeño juego, ¿vale? Para hacer un poco más interesante esta última esta última carrera de la de la handbag. Ya sabéis, para votar eh, sigma admiración, bote espacio y el número, ¿vale? Ahí tenéis con el 1 Alessandro Botti, el 2 Sarmiento, el 3 Bernard Civit, el cuarto Diurca el, el quinto Chermi, con el 6 Jesli el 7 John Fetz el 8 Maceroni, el 9 sería Neg, el 10 el sería Modest y el 11 Roberto. Pero podemos añadir más, ¿eh? O sea que si veis ahí algún piloto que hoy esté aquí en pista y que queráis votar, pues me lo decís, lo escribís en el chat, oye, añade a, no sé, a schumacher suponiendo que estuviera pues lo, lo añadimos y aparecería en esta lista y que podremos podríamos votar ¿vale? bueno quedan aún nueve minutos de práctica recordar que aquí el tiempo es bastante o sea, es bastante largo hablamos de, de un recorrido en la versión de, de, de 24 kilómetros y medio casi 24 con 4 eh, con lo cual pues el, el tiempo de se va a ir mucho se va a ir mucho y, y va a ser va a estar en torno a los nueve minutos 8 o 9 minutos entiendo Vale, eh, bueno, en principio, siguen entrando todavía pilotos, ya digo, ahora tenemos 14, ahí tenéis de nuevo la, la encuesta para la votación, votar por el, por el piloto que creáis vosotros, que pueda que pueda ganar hoy yo no sé si votar a ver, vamos a hacer vamos a hacer un voto de prueba para que veáis cómo cómo se vota Vamos a. en bernard y Chermi, a fondo compañeros arriba vrg Eh, Carlinen, tienes la oportunidad de, de votar por por cualquiera de, de los compañeros de, de Virtual Resident Girona escribes es, signo de admiración bote espacio y el número tienes a Benaz es el 3 Jeremy es el 5 por ejemplo vamos a votar vamos a poner un voto vamos a votar aquí a, a Roberto Gil ahí tenéis un ejemplo de, de voto podéis votar así ¿De acuerdo? Y vamos a ver si hoy eh, también eh, Mijai Nech puede, puede dar a los demás algo de posibilidad. A ver si hoy, no sé, se relaja un poquito, se toma la cosa de tranqui y, y permite que otros pilotos pues, puedan aspirar a la victoria que, que prácticamente ha monopolizado él junto con Alessandro Botti en las nueve pruebas anteriores. Ha sido un dominio absoluto de estos dos pilotazos que nos han dado un campeonato eh, espectacular, ¿no? sobre todo la emoción que hemos tenido, pues eso, eh, más o menos a mitad de campeonato, cuando Boti se iba acercando. Muy bien, en tu voto está registrado, de momento no sale, saldrá al final, cuando terminemos toda la votación, gracias por votar, y, y veremos a ver qué, qué, qué decidís, ¿no? entre todos, que puede ser hoy el mejor piloto. Muchas gracias, Carlinen vale eh, nada como como os decía pues esperemos hoy ya que el campeonato está decidido pues que, que sea un, un día que los pilotos se diviertan que lo pasen bien que disfruten de, de este infierno verde ahí tenemos precisamente a chermi de virtual Girona compañero de equipo de bernat y, y eso, que, que nos den un, un, un espectáculo y que haya ahí salsita y, y picantito, pues para que, que nos divirtamos, ya que el campeonato está, está decidido. Lo único que se pueden jugar, como decía al principio, es, es, es el, el, el entrar en esos cinco pilotos más limpios, en ese top de pilotos con menos incidentes, para poder optar al sorteo que se hará la semana que viene. De. del handbag de ese eh, freno de mano. ¿No, freno de mano? O, o cambio. No sé si es un cambio de marchas. Ostras, pues ahora tengo la duda. Pero bueno, eh, en cualquier caso. Eh, vamos a ver cómo. cómo. cómo discurre esta, esta carrera. De momento ya tenemos algunos tiempos marcados. Vamos a ir un poco Repasando. Y bueno, eh, Mihajinac ha marcado un tiempo de 8.00.5, tiempoazo del, del rumano. Benat Civit está a 7 segundos, a 8.07, un poquito más de dos décimas. Está Jesli, Roberto gil a otras dos tres décimas de Jesli, pues sería cuarto. Botti está 8.09, yo creo que ese tiempo de Botti aún no es eh, ni mucho menos eh, definitivo. Eh, y modest ha marcado un tiempo de 8 13 ¿vale? estos son los seis únicos pilotos que durante este entreno han, han marcado han marcado tiempo vale y si queréis pues vamos a ir repasando eh, cómo está la clasificación de, del campeonato vale. Ahí tenéis la calificación eh, después de las nueve eh, primeras pruebas, ¿vale? Eh, y veis que Mihai pues tiene eh, 76 puntos de ventaja sobre Boti, y, y bueno, como el ganador de, de cada prueba se lleva un máximo de 60 puntos, eh, pues aunque hoy no terminara Nech y aunque Boti fuera primero, en la diferencia superior no llegaría. Así que mi Neg es, desde luego, ganador de, de esta cuarta edición de la Handback Trophy. La segunda posición sería para un grandísimo Alessandro Botti. Grandísimo espectáculo el que no ha brindado el piloto italiano de la escuadra UMB Racing. Eh, ha estado luchando hasta el final, pero no ha podido ser porque Neg ha estado muy, muy fuerte. Ojo que en tercera posición está Jesley de Sin Racing RS, como veis, a 12 puntos de Boti. Y hoy puede ser un día en el que a lo mejor esté en juego esa, esa segunda posición. Boti no se puede eh, relajar. ¡Goffline! ¡Bienvenuto, Golfline! Forza Mad Max, Maceroni, Mete el turbino. Eh, golfline. No sé si me, si me vas a entender, pero mira, te lo voy a poner para que votes. ¿Puedes votar? ¿Quién cree que va a ser el, el migliore el pilote piloti del día? Eh, tú, eh, you can vote. Eh, the best driver. Oh, eh, ok. Um, eight. No, Govline, eh, You must um, type exclamation mark, vote um, something like that. Ok, can you see the, the last message in, in the chat window? Ok, hombre Rubén, buenas. Muy bien, veo que también estás por aquí. ¿Qué tal Rubén? Ok, Mick, ¿qué tal eh, Ok, like space mine. Uh, uy, go Ryan Exclamation Mark comes in en first time. <ríe> Bueno <ríe> Buenos días, cronista amigo. Buena giorno, bu bu Buena noche. Sería lo correcto, entiendo. Um, bueno, vamos a seguir repasando La clasificación. Como decíamos eh, Jesley está. Tercero ganador es Mihajnek continua segundo bote y Jesli. John Fett eh, está en cuarta posición a, a casi a 19 puntos de, de Jesley, ojo también ahí, pero bueno, tiene muy cerca a Bernat Civil de Virtual en Girona eh, en quinta posición eh, Mad Max ya está bastante despegado en sexta posición Rubén Márquez P7 muy cerquita de Max yurka el gran fan racer, que ha hecho un campeonato yendo de menos a más y consiguiendo cada vez mejores resultados, está en octava posición. El Gran terminando, el piloto argentino, 360 puntos. modest Game, décimo, a continuación. Eh, Pedro Magalláez, que de nuevo le mandamos de aquí un saludo y esperamos que se recupere muy pronto de sus problemas de salud y lo podamos tener pronto con nosotros. Décima posición. Kevin Fernández, que hoy no, no va a poder competir porque tiene problemas de, de conexión y de. Y parece ser de rendimiento con, con su PC. Es duodécimo. Marcelo López, el colombiano. A continuación. Alejandro Tu P14, ya bastante distanciado. Juan Carlos González, el mazazos, P15. Eh, misim, tienes que poner delante el signo de, de admiración. ¿Vale? Hay que poner el. el símbolo de, de admiración. Como en el chat. Misim. Misim. Uno, tiene que poner, es que no sé cómo se dice, voy a buscarlo, cómo se dice en italiano, signo sí, de admiración, porque aquí hay mucho italiano que... de exclamación, y eso me gusta, que estén aquí animando a los pilotos. Eh, missing eh, primo va, eh, eh, sí, exclamativo, correcto, oh, correcto. sí. Punto exclamativo, bote, eh, espacio y número, okay, sería eh, punto exclamativo, bote, espacio, número, okay, bueno, eh, mm, golf line el espacio eh, anti-divoto. Eh, no sé si estoy, estoy inventándome el italiano. Oh. Bueno, eh, Matt Max es grandísimo piloto. Eh, yo lo admiraré mucho. Eh, bueno, perfecto. Ahora, eh, a ver, eh, sería como, como hay escrito MISIM-1, como la haya escrito MISIM-1. ¡Ay, mi Grace! ¡No, no! Como, como la hay escrito MISIM-1. Ah, ahora! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Genial. Bueno, veo que, que estáis muy animados a votar. Perfecto, Space mine. voto. No eh, Space Mine. Uh, ole, Space mine. Eh, Punto exclamativo, vote, espacio. Otto. En tu caso, en el tu caso. <ríe> Me estoy inventando italiano, perdonadme por el, por inventarme el italiano. Bueno, vamos a volver a, a pista. Vamos a ver, perfecto, Spaceman, perfecto, ahora, perfecto ahora. Bueno, eh, tiene pinta de que hay mucho voto aquí para Matt Max, que me alegro mucho, eh, Un piloto muy apreciado de la Team Balas, y bueno, eh, vamos a ver lo que queda de carrera, de práctica. Estamos ya en quali, perdón. Vamos a quitar la encuesta y vamos a vamos a seguir a Mad Max, aprovechando que tiene tantos eh, seguidores aquí. Ahí tenéis a Mad Max en cámara. Macherone Web Star. Mucha pasera la tiene solo Macherone. Pasera, a buscar ahora mismo qué significa eso. Se pues ha cortado la, la transmisión. ¿Qué ha pasado? Ahora. Hola, se había perdido la transmisión, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eh, se había cortado la transmisión, no, no sé qué ha pasado y uh, una, una pena, a ver si eh, ir volviendo a la, a la retransmisión eh, Vamos, eh, ok, go, go Vamos a ver cómo evoluciona, por ejemplo, Mad Max. Ahí le tenemos al italiano. De momento tiene los tiempos más rápidos. Viene todo marcado en morado. Vamos a ver. Y Max consolida esa posición. Jesli ha debido tener algún problema. Vemos que va muy despacio. Ups, se ha dado un golpe. Armiento también está saliendo ahora. Si sí, volvemos a Mad Max, que debe estar muy cerquita de terminar. Ah, poca experiencia. Eh, a North life Bueno pero es un grandísimo piloto, seguro que lo supera, seguro que Max eh, consigue, consigue un, un grandísimo resultado hoy, yo tengo mucha mucha esperanza en, en la velocidad y en lo rápido, eh, que es Max, ¿no? ya lo demostró la, la semana pasada, yo no de acuerdo con ti. Max, es una gran pilota, Sí señor, así es, bueno agradezco mucho a todos los, los fans de max a toda a todos sus fans italianos que vengan aquí a, a apoyar a a Mascheroni, a su piloto favorito y solo por eso pues estamos acompañando al grandísimo max en esta en, esta, en este intento de, de conseguir la pole en esta quali. Bueno, ya estamos en la última parte, ya estamos en la parte de la bajada de, de este infierno verde. Ah, Max diseña... Tú te, ah, he diseñado gráfico. Él diseña todas las skins del Team Balas. Ah, Una pena que en Race Room no puedas usar skin personalizada. En Assetto Corsa, sí, lo sé. O hay Racing, pero una pena que en Race Room no... Sí... Ah, pues no sabía. O sea, es, un, es un Max Mad Max es un hombre eh, renacentista, un poco como Leonardo da Vinci. Hace de todo, ¿no? Conduce rápido y artista también. Es diseñador. Bueno, <risa> vamos a ver, se si está acercando al final de este de esta vuelta Mad Max. A ver qué tiempo marca. A ver, Mad Max, quinto tiempo, ha hecho un tiempo de 8.17. Eh, la pole la tiene ahora mismo John Fetz. Vamos a ver, Alejandro Tomeno, que no le va a dar tiempo. Bueno, por aquí viene Bernard Civit. Os recuerdo la encuesta para votar. Signo de admiración, bote, espacio y el número. En italiano, eh, punto exclamativo, bote, espacio, número, para ver quién crees que, que va a ser el mejor piloto del día. Sería bota pero el miglior piloto del giorno. <risa> Vote 8, perfecto, perfecto. Go Ryan bien escrito el voto. Bueno, eh... Molte, gracias. Eh, bueno, eh, vamos a ver si Bernat, Fibit. Es que no, no sé si le va a dar tiempo. ¿eh? Si, si, le va a dar tiempo a dar una segunda vuelta. No, ah, no, no, no, no, es la primera, pero bueno, viene. Vamos a ver si viene en buen tiempo el amigo Bernat de Virtual Racing Girona. Vamos a ver. Ya está en esta larguísima recta de bajada, donde bueno, se va por supuesto a fondo y que de, al final. Con un, tiene una curva a derecha que ya daría acceso a la entrada al circuito de Nürburgring donde está alojada la meta aquí vemos efectivamente vamos a derecha y ahora aquí a izquierda y aquí vemos ya cómo está accediendo a la línea de meta vamos a ver qué tiempo es capaz de marcar el piloto de Virtual resin Girona Tercero, un grandísimo tiempo de Bernat. Enhorabuena, 806 Grandísimo tiempo. Mihajnek no ha podido marcar. ¿Quién queda en pista? Queda Max, pero Max no le va a dar tiempo. Eh, Alejandro Tomeno tampoco le da tiempo. Ángel Carrillo, vamos a ver. Está lanzando la vuelta, nada. Jesli. Sí, sí, muy buena. Eh, muy buena Bernat, me parece un grandísimo tiempo, ¿eh? momento eh, vamos a ver si Xavi López viene marcando tiempo tampoco todos estos son pilotos que yo creo que siempre están rodando y al final pues ahí lo tenéis eh, pole para John Fetch con 8, 1, 8 60. Eh, a 4 segundos con 3 el, el gran Alessandro Botti Bernadette Resident Res, Res casi cinco segundos un grandísimo resultado modest games ya a 7 segundos el fan racer Durka, Durka Sujar en eh, quinta posición. Sexta posición para Mad Max y séptimo Alejandro Tomeno de Sim Racing RS, ya bastante alejado de la pole, 17 segundos de ese tiempo de John Fes, que como veis, el equipo OMB Racing, bueno, pues tiene las dos primeras posiciones y por qué no está Pedro es que si estuviera estaría ahí. Muy cerquita, ¿no? Si no, si no, no en los tres primeros, pues muy cerquita. Bueno, vamos a ver que ya termina esta cual y esto ya se está animando. Esto ya se está animando. y bueno os recuerdo sigo recordando la encuesta para votar a, a quién creéis que va a ser el mejor piloto del día lo vamos a mantener seguramente esta encuesta hasta prácticamente hasta que quede una vuelta para dar un poco de, de emoción y ahí lo tenéis si que si creéis que falta algún piloto de los 15 que hay ahora mismo y 11 podemos añadir a los demás si queréis eh, vamos a no me acuerdo cómo se hacía para añadir a, a un piloto vamos a ir añadiendo ¿Qué me faltaría Xavi López también lo vamos a añadir por pues si queréis si queréis votarle eh, Ángel Carrillo pues que también añadimos claro que sí todo el mundo tiene posibilidades de ganar hoy y no sé si me falta alguien que hay 14 pilotos me falta uno Tomeno está no está tomeno, pues ya está le añadimos es el último que nos falta y ahí tenemos los 15 pilotos ya todos incluidos ya sabéis para votar ahí tenéis las instrucciones escribir signo de admiración bote espacio y el número del piloto o eh, eh, hay que escribir eh, punto exclamativo bote eh, espacio número ok bueno de momento los pilotos están en el en el warm map. Ahí vemos a Rubén Márquez. Vamos a enfocar aquí a Tomeno. Ups. Hay muy cerca de colisionar. Neg, que va a salir hoy por detrás ya que no ha podido hacer vuelta pero bueno él para él hoy es un es un día de de celebrar la victoria en este campeonato no tiene que preocuparse mucho nada solamente de, de divertirse y por supuesto eh, intentar ganar pero pero sabiendo que tiene el campeonato en el bolsillo pues bueno pues entiendo que, que Neg se lo va a tomar tranquilamente eh, también creo recordar que Nege estaba bastante bien posicionado en el tema de, de los incidentes, con lo cual pues es candidato a, a ese sorteo, ¿no? a, de, del, del. cambio, del handback. Así que tampoco puede tontar mucho, ¿eh? porque si hoy a alguno le sale una mala carrera con muchos incidentes, igual te vas fuera de esa de ese top five, de ese top 5 de de piloto más limpio con menos incidentes en pista y bueno eh... bueno mientras tanto seguimos ponemos de nuevo nuestra encuesta para que votéis a quién creéis que va a ser el, el mejor piloto hoy el que pues el piloto que, que va a hacer una remontada espectacular o, o el piloto que va hacer unos adelantamientos increíbles o el piloto que va a ser capaz de, de luchar por la victoria hasta el último minuto bueno estamos ahí preparados para la salida luces rojas y ya salen comienza esta última carrera de esta cuarta edición vemos john Fetch que te tira fortísimo Saliendo desde de esa primera posición. Detrás tenemos a boti Tercera posición de momento para Diurka, que lo vemos ahí luchando con Modest. Ojo que tiene el interior el piloto vasco del Fan Racer Team, con ese Porsche 2018. Vamos a ver si Diurka tira fuerte. Eh, no, sé, no se le van eh, estos dos pilotazos del, del OMB Racing Team de la escuadra OMB y es capaz de aguantar el ritmo y a ver si a ver si pudiera yurka aspirar al podio o por qué no algo más por detrás Matt Max ya es cuarto ahí lo vemos eh, encabezando este grupo perseguidor de, de los tres primeros que ahí le tenemos de momento a más de segundo y medio el fan ser turca ojo que detrás también tiene a modest uy pero modest se va a ir, se va a ir muy largo modest eh, ha tenido un paseíto por el césped vamos a ver qué pasa por detrás no un poco bueno modest ha perdido un montón de posiciones es que le he visto ahí muy muy muy lanzado y realmente nos eh, pues ha bajado de ¿no? esa cuarta posición uy uy modest cómo va ahí con xavi lópez ojo modest bueno, Mijay Neg, ahí le tenemos. Sexta posición, Neg, Yo creo que se va a divertir mucho remontando. Ahí lo vemos peleándose con el fan racer Roberto Gil. Vamos a ver, ojo ahí que ha habido algún contacto por ahí detrás. De momento vemos que también se ha echado encima Bernard civil de Bruno racing en Girona. Ojo que, que el sándwich en el que se ha metido Neg no es fácil, ¿eh? Delante Roberto, detrás Bernard. No son, no son pilotos que te lo vayan a poner fácil. Vamos aquí la vista aérea. De momento, en estos primeros compases, adentrándose en el infierno verde, en estos bosques que conforman Nos Life, este, este circuito mítico, esta catedral del motor. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vemos ahí Neg cómo lo hace el interior a Roberto y le consigue adelantar. Vamos a ver la repetición de cómo Mijay Neg conseguía arrebatar la quinta posición al gran Roberto Gil. Ahora veamos en esta vista aérea cómo se acercaba, cómo se ponía en paralelo. Roberto lo aguantaba el invite, pero la siguiente curva tenía el interior neg y Roberto sabiamente levantaba un poco el pie, dejando pasar al piloto rumano en su escalada por la eh, para intentar llegar lo más arriba posible, de momento en quinta posición por detrás. Tenemos a los dos compañeros de equipo Rubén Márquez y Alejandro Tomeno luchando por no ser el último. Recordar que hoy, bueno, pues circunstancias Solamente tenemos 15 pilotos en pista. Antonio Armiento. Aquí le tenemos al italiano del Team Balas luchando con el argentino, terminando. Vamos a ver. Ahí vemos como la ha adelantado el piloto italiano. Vamos a dar un pequeño repaso. Cuando llevamos aproximadamente 5 eh, minutos. De, de, esta, de esta de esta última carrera os de, os de nuevo os pongo la encuesta para que votéis por quién creéis que hoy va a ser el, el, el piloto del día os recuerdo signo de admiración bote espacio y el número el número que tenéis ahí a la izquierda de del nombre si queréis votar eh, por Ángel Carrillo pues signo de admiración bote espacio 14 o si quisiera votar por yurka sería signo de admiración bote espacio 4 vale animarse y votar vamos a repasar como esta clasificación en última posición provisionalmente yo espero mucho de Alejandro Tomeno normalmente pues el piloto Tomeno el piloto de Sinris rs muy cerquita bueno, muy cerquita lo tiene un segundo así. Rubén Márquez. P13 para el argentino. El divisor Racing Girona terminando. Antonio Armiento. De Balas Team, el italiano P12. Ángel Carrillo. En undécima posición. Jesli. Muy atrás para lo que estamos habituados a verle. Este piloto normalmente suele estar más arriba. Décimo. Novena posición para Modes Game. Que después de, ese, de esa salida al césped se ha perdido bastantes posiciones xavi lópez octavo una skin preciosa por cierto me gusta mucho el otro piloto de vitales en girona bernard civit es la posición acosando a roberto gil del fan Racer Team. roberto que ostenta provisionalmente la sexta posición y jaine ahí vemos peleándose por la cuarta posición con el gran mal max ups ups se han tocado ambos fallo ahí de Mijajnech, de momento no hay, bueno, ¡buy! desastre, desastre, vamos a ver eh, la repetición, vamos a ver la repetición, he dicho, aquí vemos cuando estábamos repasando la clasificación, cuando llegábamos al momento en donde veamos un pequeño contacto, aquí veis que le contacta por detrás un pelín NEG, suficiente para desequilibrar ambos coches. Mad eh, Max parece que no se ha ido muy perjudicado, pero el que sí que se ha llevado la peor parte ha sido el propio NEG y, y, eh, y Modest, que ha, se lo ha encontrado, no, no ha podido evitarlo. En caso de momento, NEG cae hacia la... Eh, Décima posición acaba de adelantar a Armiento. Ahora va a hacer lo propio. Uy, uy, uy. Madre mía, Neg. Neg, debe tener algún problema en la dirección. No, no, no. Es muy raro. Va, uff. Va, va desbocado, Neg. ¿Qué le pasa? Cálmate, Mijay Bueno, vamos a repasar cómo está la clasificación después de, de estos ocho primeros minutos. Vemos eh, que de momento John Fetz. Ha tomado la delantera y se distancia bastante de su compañero de equipo. Lo vemos en esta primera posición. Vamos a acompañarle hasta que termine esta primera vuelta. Vamos a subirnos al Copic en esta bajada. Que da acceso, ya ahí ves los edificios de la línea de meta. La parte del circuito de Nurburgring. y a izquierdas. A fondo. Vamos por este puente de BMW. Bueno, y ahí le tenemos P1 para Fets, P2 provisional para Alessandro Botti. El Gran Duca pasa ahora en tercera posición. Buen resultado de momento de Duca. El otro fan racer Roberto, ahí le tenemos. Ojo que perseguido muy de cerca por Bernard Cibit. De momento parece que tiene algo de oxígeno, Roberto. P6 para mad Max, para Máximo Machenoy de la escuadra Team Balas. Xavi López a continuación, séptima posición. Jesli ya es octavo y va a por Xavi. Esto ya es más, esto ya es más normal para el rendimiento al que nos tiene habituado el piloto de Sim Racing RS Jesli. Modest Games ahí lo tenemos novena posición de que va de remontada después de, de esos múltiples percances que, que ha tenido primero eh, ese, ese contacto ese punterino ¿no? que, que, que ha provocado el, el, la pérdida de control tanto suya como de mad max pero que bueno que max ha conseguido controlar pero no así en eh, y que luego encima pues se ha encontrado con con Modest, luego en la remontada, pues también hemos visto algún percance con Ángel Carrillo, bueno, en fin, un poco desastrosa. Vamos a ver si se rehace un poco el piloto. Que veis que lleva el vehículo totalmente destrozado. El top ten lo cerraría el gran Modest Games. Ojo que tiene detrás Antonio Armiento, que quiera saltar ese top 10. Tiene el interior ahora el italiano. Paralelo ahora para ambos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pasada riquísima del italiano que se hace con la décima posición, lo que provoca que Moves caiga la P11. P12 para Rubén Márquez. Aquí le tenemos al piloto de Syncrasion RS. Ángel Carrillo, a continuación, P13. Alejandro Tomeno ocupa la decimocuarta posición y último puesto para chermi también muy atrás de lo que estamos acostumbrados a verle vamos chermi a ver si el piloto de la escuadra virtual siderona es capaz de recomponerse en estos 29 minutos que quedan para terminar esta carrera en el infierno verde bueno de momento vemos que jesli adelanta en estos momentos a Xavi López y va a por Mad Max Jesli ya es P 7 ojo con el con el piloto de sin Racing RS que está en franja mejoría no de momento no se despega de él Xavi López vamos a ver en este, entre estos tres pilotos Mad Max Jesli y Xavi si nos dan alguna lucha interesante por detrás se acerca a mí ¿eh? ojo. Ha destrozadísimo el, el, el, el coche de Nej, pero vemos que se va, se va acercando mucho al grupo encabezado por Mad Max. Vamos a ver desde la vista trasera de de Xavi López. Aquí vemos la distancia cada vez más recortada, cuatro décimas. Por ahí van dando un poco la distancia, pero vamos. El Neg tendrá campeonato ganado, pero desde luego va a competir hasta el último metro. Bueno, vamos a ver a volver a la lucha entre Jesli, Maceroni, Xavi López. Y detrás vemos allá, como enviamos antes, a Neg Armiento también se une a este grupito, parece ser. Estaba poco más de un segundo. ¡Ups! ¡Contacto! ¡Mat Max! ¡Mat Max! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! Una pena para Maceroni. Ha tenido ahí un contacto. Se reincorpora a la pista. Esperemos. ¡Oh, qué pena! Una pena para el piloto italiano. Buenas Artiles, que hay? Eh, pues una pena para el italiano cuando estaba luchando por la sexta posición que ha pasado a manos de Jesli. Pero ojo que Jesli no se puede descuidar que tiene detrás a Antonio Armiento del Team Balas. Tiene ahora el interior el italiano. Pasada limpísima. Se van los dos por fuera. como han apurado? Ahí ninguno ha levantado. ¿eh? La verdad que ha sido un adelantamiento bastante interesante. Vamos a ver si podemos verlo aquí tenemos la repetición aquí veamos cómo armiento se ponía en paralelo con jesli le ganaba aquí la posición los dos iban larguísimo ahí lo veis los dos cómo han tocado con el, ¿no? con, con el muro y al final el italiano se hacía con la sexta posición Artiles, eh, sobre la carrera del miércoles no puedes consultarme nada. Me la puedes consultar sobre la del jueves. Te recuerdo que la Fanny Cup, que os habéis escrito es los jueves. Pero sí, consultame lo que quieras Artiles, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Dispara. <risa> lo que tú quieras. Bueno, mientras Artiles me escribe... Que si sí está fijo. Eh, no, es abierto es abierto vale eh, siempre mira, tiles siempre siempre que tengas dudas aparte que puedes preguntar aquí o en, o en el discord eh, puedes entrar a, a la página de rey room spain 3 w spain y ahí ten, hay un apartado de campeonatos y ahí entras al campeonato que te interese y ahí tienes toda la información tienes el, el formato de las mangas, cuánto va a durar, el desgaste, tienes eh, el consumo, tienes los límites de incidentes, tienes el calendario para que veas cada semana que se va a correr y en la parte de abajo de cada campeonato tendrás, eh, tienes eh, las páginas con las clasificaciones y los resultados de, de toda la carrera, ¿vale? Luego si queréis eh, os enseño cómo va un poco la, la página. Y os explico un poco cómo va. Bueno, Artiles, ya que estás aquí, tenemos una encuesta en marcha para ver para ver quién, quién creemos. No, disculpa, nada. Aquí estamos para, para ayudar, Artiles, nada de disculpar. Has, has preguntado y todo perfectísimo. Además es lo suyo, preguntar. Eh, mira, Artiles, tenemos una encuesta para ver quién puede ser el piloto del día. Si te quedas de un ratillo, luego votales. ¿Vale? Eh, para votar es signo de admiración bote, espacio y el número. Ahí tenéis los 15 pilotos. Esta ventanita la iré poniendo cada X tiempo. Y cuando queden, no sé, 3, 4 minutos para terminar, cerremos la, la votación y a ver quién, quién sale. Y de nuevo, Artiles, no hay nada que disculpar. Estoy encantado de, de poder ayudar. Bueno. Por detrás, lucha entre Carrillo y Xavi López. Bueno parece que Xavi López le ha pasado como un avión a Ángel Carrillo. Se queda con esa novena posición. Vamos a ver si Ángel es capaz de devolverle la jugada o, por el contrario, Xavi consolida ese adelantamiento. Parece que sí, que Xavi se va a quedar de momento con esa novena posición. Y vamos a ver cómo están las cosas de nuevo. Otro repaso a la clasificación. Aquí tenemos a John Fetch, el austriaco que ha hecho la pole. Y que, que bueno, ahora está empezando su tercera vuelta, con una ventaja de 6 segundos sobre Alessandro Botti, eh, virtual subcampeón de esta cuarta edición de la, de la Hambach Trophy. A dos segundos tenemos cerrando este podio virtual, ese tercer cajón, al gran Dürk, al fan racer. Vamos a ver si Dürk es capaz de mantener, de aguantar el ritmo de Botti, que no se le vaya mucho apenas a un segundo de diurca está su compañero de equipo el otro fan racer roberto hill que por fin está teniendo suerte en esta handback trophy que la verdad que las carreras que hemos retransmitido pues el, el, el, le ha pasado de todo hoy parece que se encuentra muy bien situado y en disposición de, de hacer un buen resultado veremos a ver aún quedan 22 minutos y y el infierno verde es un juez muy duro, ¿eh? todavía puede pasar de todo, pero de momento, bien situado el piloto valenciano, Roberto Gil. Bernard te devuelto a Girona a continuación. Muy, muy cerquita de Roberto Gil. 6 siete décimas. Armiento, el italiano del Team Balas, a más de 7 segundos. Muy, muy cerquita de él, tenemos a Jesli que le quiere devolver. El adelantamiento anterior. Octava posición para Modest Game. Que vemos aquí que lleva el coche un poco destrozado. Parece. Entiendo que de, de, del impacto de, que se ha comido él al final. Por la pérdida de control de, de mi Ha sido víctima colateral. Modest. Octava posición para, para Gran Modest Game. Xavi López. Novena posición. A más de cuatro segundos de Modest. Muy cerquita. Ángel Carrillo a un segundo, por detrás vemos cómo asoma Alejandro Tomeno, vamos a ver la distancia que tiene desde el frontal Tomeno con Ángel Carrillo, pues la verdad que no se ve, no, no le ve, no le ve, yo creo que siempre es importante psicológicamente ¿no? el, el ver a tu adversario, porque te anima ¿no? ahora mismo no verlo, bueno, a lo lejos ahí quizás, Mad Max que no se rinde, Después de ese percance que ha tenido. duodécima décima posición para el italiano. Una pena porque estaba luchando por la sexta posición. quiero recordar. Rubén Márquez. Décimo tercera posición para el piloto español. Y pilotos que se han retirado. Ezequiel terminando el argentino. Una pena por Chermi. Y increíblemente. Eh, Mihaj Neg. Y me por lo que estoy viendo es que le han sacado bandera negra. Quiere decir que ha acumulado el máximo de incidentes permitido, que, que en esta handback es de 30, 30 puntos. Y veremos a ver si esto no pone en riesgo, como decíamos, eh, que sigan el top 5 de pilotos más limpio, que da acceso al sorteo del, del cambio secuencial. Secuencial, no, perdón, el cambio en H eh, handback. Eh, que se sorteará el lunes que viene en, en el canal de YouTube de Race Room Spain, más o menos pues a las 10 de la noche del lunes que viene. Y bueno, pues vamos a volver a pista. Armiento, aparece ah, que ha tenido algún percance, no está teniendo suerte el, el piloto italiano, ojo que le, le gana la séptima posición Modest, Modest que también, pues al final con todos estos percances, eh, pues está consiguiendo bastante buen resultado. Y de momento todo bastante estable. Vamos aquí, vemos aquí a Roberto persiguiendo a su compañero de equipo, a Grand Yurka. Con esa distancia sostenida de un segundo, un segundo y pico. Vemos que se mantiene. Por detrás. Bernard Civit. Pues también, no. A un par de segundos de Roberto. Parece que por aquí está ya la cosa más tranquila. A continuación tenemos a Jesley. No, parece... Bueno, tiene muy, muy lejos la quinta posición, más de 10 segundos de diferencia con Bernat, aunque parece va bajando mucho, ¿no? El, muy rápidamente el diferencial. No sé si Bernat está teniendo algún problema. Vamos a ver. No, no, no, no, no, sigue manteniendo la distancia. Bueno, pero es que eh, Bernat está bajando las distancias muchísimo, ¿no? Estaba... A 10 segundos, ahora 8 y medio, 9. Bueno, quizás haya sido que bernat y Roberto estaban en un tramo más ratonero, más revirado, más.. con más curvas. Me parece que ahora vuelve a distancia de 10 segundos. Sí, yo creo que era, ha, sido, ha sido el tramo porque estaba transcurriendo. Xavi López, que acaba de adelantar a Modest, acaba de levantar la octava posición. Armiento que se ha rehecho. Después de esa pérdida de control. Uy, uy. Madre mía, va desbocadísimo. Habéis visto cómo. Bueno, bueno, cómo va subvirando. No, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Sobrevirando, perdón. Bueno, no creo que Armiento vaya a acabar. No acaba, de hecho. Bandera negra para Armiento. Por lo que estamos viendo en race control. Una pena por el piloto italiano. Ha acumulado los 30 puntos. Y bueno. Eh, la verdad que, que quedan. Solamente. Eh, 12 pilotos en pista y de momento Rubén Márquez quien cierra esta esta clasificación provisional en, con SP-12 una pena que tanto Armiento como Egg, pues hayan acumulado ese total de, de del límite de, de 30 puntos por delante, Bernard Civic parece que se está acercando un poco a Roberto y a su vez también Roberto parece que va recortando un poquito de distancia con diurca pero vale, es que Roberto tiene ya problemas, ¿eh? tiene que preocuparse ya de lo que le viene por detrás. Vamos a ver si es capaz Roberto de sostener la ventaja, el diferencial que tiene. Bernat Civit. Ahí podemos ver un poco. Vamos a ver la vista desde la trasera de Roberto. Ahí tenemos esas seis décimas, seis, siete décimas. Y vamos a cambiar de cámara porque parece que se está acercando mucho Bernat. Ahí le tenemos. Tres decimitas, yo creo que va ahora al, al acoso. Dos décimas, dos y pico, se ha acercado muchísimo a Roberto. Van a entrar ya en la parte del circuito GP, del circuito de Nürburgring. Cuando pasan por meta, no llega la diferencia a cuatro décimas. Primera curva, esta curva primera curva cerradísima de Nürburgring. De momento, ventaja. Para Roberto Está, tiene la suficiente distancia para que en este en estos primeros tramos de esta cuarta vuelta eh, bueno pues no le pueda meter el coche todavía a Bernat. Vamos a ver nada, se mantiene esa distancia, 4-5, casi seis décimas. Bernat sigue su persecución. Diurka, ahí le tenemos, que ojo, que también está muy. O sea, no consigue despegarse de estos dos. Y por contra, sí que parece que poquito a poquito se le va yendo Boti, ya lo tiene a más de dos segundos y medio, dos con seis según marca el reloj. Y no se puede descuidar, eh. Esa tercera posición va a estar muy muy disputada entre Bernat, Roberto y Diurka. Aquí tenemos al piloto de Virtual Resin luchando por rascar décima, décima la diferencia con Roberto Gil. Esta es una vista desde el alerón trasero de Roberto. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vemos que se acercaba en estos momentos es un poquito más Bernat. Aquí la vista aérea de helicóptero con tanto árbol no funciona muy bien. Disculpame cuando pase por ahí. Pero bueno, de momento estos tres siguen manteniendo su lucha. Aquí vemos en P6 a Jeremy, ¡Chermi, ¿qué te ha pasado? Ezequiel. Veo que, no, que no has terminado qué problemas has tenido. ¿Has tenido algún. te han dado algún golpe algo? ¿Qué ha pasado, Chermi? Bueno, mientras Chermi nos comenta, bueno, tenemos.. Eh, a el Jeslip, la verdad que bernal te está haciendo un muy buen resultado. Esa P5 y vamos, con bastantes posibilidades de por qué no, de, de llegar a, a la tercera posición. Vamos a ver, por cierto, la vuelta rápida la tiene ahora John Fetts con eh, 8-4-2-55. Y, y es que nadie se le acerca, ¿eh? Nadie se le acerca. 8-0-8 para Botti y para Diurca, 8-6 para Roberto y para Bernat, Xavi López 8-11, Movers gain su mejor vuelta 8-12, 8-17 Ángel Carrillo. 8-14 tomeno y 823 23 Macheroni. Me parece increíble que matt Max haya hecho un tiempo tan tan flojo. Es raro. Pero bueno, eso, esos son los tiempos. Por cierto, slowdown que le marca para Boti. Ya está más de 10 segundos. De John fetz Que vamos a visitarle, ¿no? Porque también el líder. Dañaste la aerodinámica, la suspensión. era imposible ir recto y un peligro seguir en pista. Bueno, pues sí, cuando, cuando a veces se nos. Bueno, pues se nos. Tenemos problemas mecánicos, como es tú, de, de, de aerodinámica, sobre todo suspensión, y ya no puedes mantener el coche fácilmente en pista, pues lo, lo inteligente es abandonar. Hombre, si te da tiempo a entrar a boxes porque lo tienes cerca y reparar, pues bueno, vale. Pero si te pilla como aquí en un circuito de 23 kilómetros, te pilla a 10 kilómetros de, de box, pues lo inteligente y lo saludable para, para todo el mundo es retirarse y no, no causar ningún percance. Bueno, Chermi, eh, ya que estás aquí, mira, tenemos una encuesta en marcha eh, para votar ¿quién, quién crees que es el piloto del día. Es muy fácil votar, pones eh, sim, el símbolo de admiración Bote, espacio y el número, ¿vale? Ahí tienes a la izquierda eh, el número de cada uno de los pilotos, ¿vale? Y si quisieras votarte a ti mismo, pues sería. Si yo quisiera votarte a ti, pondría signo de admiración, bote, espacio 5, ¿vale? Que, que eres tú, ¿vale? Animarse a votar. Por favor. ¿Vale? Que.. A ver qué sale. A ver entre todos a quien elegimos como mejor piloto hoy no tiene por qué ser el que gane no tiene por qué ser si no queremos el, el piloto con, con más o menos eh, velocidad. velocidad pues puede ser simplemente por haber tenido un resultado espectacular pues, bueno, pues puede ser cualquier criterio que vosotros Estiméis oportunos. Bueno, bueno, bueno. Esto se ha vuelto un poco majara. Bueno, entonces... Vamos a limpiar el chat. Vale, Echemi, tienes que poner delante el signo de admiración. Mira, te, te pongo un ejemplo. ¿Vale? Sería así, ¿vale? Con el signo de admiración y el número. Si no te importa, ¿vale? Bueno. Vamos. A ver. Si enfocamos. Ya hemos de aquí bola a FED. Vamos a ver cómo sigue Alessandro Botti. Ahí, Alessandro Botti. Bernard Civit. En su lucha. Por la cuarta posición con Bernard Civit, veo muy bien, hombre, oficial VRG, muy bien. Los amigos de Víctor Reyes en Girona por aquí, pues sí, sí, tenéis aquí a, a Bernard Civit bastante bien colocado. Vamos a ver, eh, lo que pasa es que, que tiene delante dos huesos, tiene a Roberto Gil y, y el siguiente que da ya acceso a podio sería Diurka. Yo creo que a Durca todos le conocéis. Ahora sí, sí, Chemi, genial. Y bueno, sí, sí, la verdad que grandísimo resultado de Bernat. Aquí le vemos que lleva pues bastante rato detrás de, de Roberto intentando eh, asaltar esa cuarta posición que ostenta el, el piloto valenciano. Aquí le vemos ya en la bajada del último sector ahora ojo ojo que se hace con el interior vamos a ver aquí vamos a ver esta vista subjetiva vamos a ver si se ve bien, bien los árboles bueno paralelo de ambos pilotos y buenísimo adelantado, adelantamiento de bernat ya lo tiene ahí sí señor y si os parece vemos la repetición de ese, de ese adelantamiento aquí veamos a ambos pilotos bajando por la recta del último sector cómo se ponían en paralelo para llegar a la, bueno allá a las últimas curvas que dan acceso al circuito de, de Nürburgring y cómo en prácticamente en la última curva Bernat se hacía con esa cuarta posición Vamos a quitar la encuesta, volvemos. Pero ojo que no se puede descuidar, ¿eh? Bernat, porque tienen, sigue teniendo detrás a Roberto. Está claro que los dos tienen un tiempo, un ritmo muy similar. Y vamos a ver si Bernat es capaz de consolidar esa cuarta posición. De momento tiene todavía dos segundos a Diurca, pero Diurca parece que se está acercando a Boti. Vamos a ver, pues un, estaba dos segundos y medio, no hace tanto. Ahora está a unas siete décimas. Yurka es otro grandísimo piloto. Hoy puede tener una oportunidad pues de tener un grandísimo resultado. De momento tiene ese tercer cajón del podio provisionalmente. Bueno, van a entrar ahora a la zona, ya a la parte de Noslife. Life, al bosque, salen de la parte de Circuito GP y vamos a ver si Diurca es capaz de uf, ahí pues, madre mía se suben por las paredes estaba viendo Alessandro ahí yendo por lo verde pues bueno eso pues Diurca debe ser capaz de, de seguir recortando distancia con el piloto italiano que de momento ostenta la segunda posición en carrera y también en, el, en la general del campeonato que recordamos que acaba hoy de momento vamos a ver parece que bernat se ha conseguido distanciar bastante de roberto gil más de dos segundos le separan parece que bernat ha puesto ha metido el turbo y está poniendo tierra de por medio entre él y roberto yurka que sigue en esa cacería a por la segunda plaza ya está a tres décimas de Botti vamos a ver desde el frontal la distancia que tiene con el ahí con el italiano ahora la distancia se está moviendo en torno a o 5 décimas bueno bueno bueno cerquísima yo creo que Diurka está oliendo sangre y como los tiburones cuando hay sangre no hay que dejar pasar la oportunidad. Diorka le va a meter el coche. Pues en cuanto pueda. En cuanto pueda. De momento hemos visto que ha llegado a estar a 3-4 décimas. Ahí sigue, pues eso 4-5 ahora. Diurka es que tiene una oportunidad de oro. Eh? Porque este campeonato la verdad que durca eh, es un campeonato que ha ido de menos a más, cada carrera mejorando y consiguiendo mejores resultados. Y esto podría ser, ¿no? para ser la última carrera, bueno consolidar un poco eh, pues, esa mejoría constante que, que ha experimentado ¿no? a lo largo de, de estas 10 carreras que conforman eh, esta cuarta edición de, del Handback del Trophy. De momento parece que Botti se le distancia un poquito. 6, 7, 8 décimas ahora. Ojo que Bernat se está acercando también peligrosamente. Ahí vemos la distancia. Vamos a poner un poco. La vista desde la trasera de Diurca. Vamos a ver si asoma Bernat. Ahí le vemos. Ahí podemos hacernos una idea. Vamos a hacer la vista opuesta ahora desde el frontal. Este es el frontal de Bernat Civit. Ahí vemos cómo tiene al fondo a Diurca. Ya Alessandro Botti. A unos dos segundos, 2 segundos. 2,2. Y me imagino unos 2,8, 2,9 respecto a Botti. Y ojo, eh. Ojo que que ya no solamente por velocidad, cualquier fallo que puedan cometerlo los de delante estará ahí Bernat pues para intentar acercarse lo máximo y ganar la posición vemos ahí a Carlinen animando a Bernat ojo que Diurka ojo que Diurka le, quiere, le va a meter el coche ya a Botti, por fuera Diurka paralelo, pequeño contacto entre ambos pilotos, interior para Diurka bueno, bueno, bueno, ahí Diurka está un poco allá al límite pero bueno, vamos a ver la repetición, aquí estamos todavía en ese momento enfocando la vista subjetiva desde el frontal del post 911 de Bernard Civit. Y a continuación hacemos el cambio de cámara, veamos cómo que ya estaba en disposición de adelantar a Botti, mucho contacto ahí. Yo creo que ahí Dürk ha ido con todo, no sé yo si los comisarios tendrán algo que decir, pero bueno, de momento Diurka se hace con, con esa eh, segunda posición, bien por el Fan Racer, pero ojo que Boti pues no se va a rendir tampoco, claro. De momento la distancia de Boti aquí le tenemos pues 5 o 6 décimas. Eh, como dice Chermi, bueno, todos conocemos a Diurka y sabíamos que que le iba a meter el coche a la más mínima. Lo que pasa es que he visto hay mucho contacto, eh? igual eh, no grave, no lo sé. Pero bueno, para eso están las reclamaciones y sería cuestión de, de ver si Botti quiere reclamar o no y, y, y, si, y si es necesario, ¿no? no lo sé. Bueno, de momento vemos ahí a, a Botti. Ojo que Bernard Civit, con este con esta lucha que han tenido tanto Diurca como Botti, pues ha empezado a recortar tiempo. Ya está a medio segundo del italiano con lo cual pues bueno, pues ya tiene ahí a tiro de piedra a el acceso al podio. Quedan 46 segundos de carrera con lo cual vamos a ver por dónde va Fets. Pero bueno, dominio incontestable del austriaco de la escuadra OMB Racing, del equipo de Boti, del equipo de Pedro Magalláis. Y bueno, pues yo creo que realmente Kilómetro 19 se veía. Esta va a ser la última vuelta, no va a haber ninguna vuelta más. Bueno, pues... Ojo que Botti está a dos décimas de Diurca, le puede devolver la jugada. Diurca no se puede descuidar ni un poco. Botti ya ha demostrado en este campeonato que es un piloto rapidísimo y bastante duro y muy luchador. Agresivo sí, pero legal, sí, sí. Bueno, lo que pasa es eso, que se ha visto un poco feo. Ahí, un poco. Pero bueno, aquí en la bajada vamos a ver si Botti es capaz. Ahí tiene cogiendo rebufo de Diurca. Si ¿Es capaz de hacer el paralelo? De momento parece que sí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahora mismo son un solo coche. Diurca tiene, creo, el, no, el interior va a ser para para Durka? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, grandísima lucha entre estos dos pilotos. No hemos enfocado la llegada de John Fetch, pero es que esta lucha era, era muy jugosa. Lo siento, John, pero es que aquí había mucha salsita. Y vemos cómo al final se hace con la segunda posición, Durka, tercera posición, Botti, cuarto, Botti. Ahora vemos en quinta posición, grandísimo, Roberto Gil. Sí, señor. Jesli. Es S también la carrera en P6, xavi López, P7. Y bueno vuelvo a poner la encuesta, votar quién creéis que ha sido el mejor piloto hoy. Ya tenemos los resultados, ya sabemos que ha ganado John Fetch, ya sabemos que Diurka ha sido segundo y tercero Boti, Benat Civit, P4. Vamos a ver qué pasan algunos pilotos más y cerramos las votaciones. Ahí vemos a Tomeno también llegando. Octava posición para el bravísimo piloto del Sindris NRS. Ángel Carrillo que todavía va bajando. Va a entrar ahora en, la, en el circuito de green Ahí lo tenemos. Y Mad Max no se rinde, muy grande el piloto italiano. Bueno, vamos a terminar la encuesta. Yo creo que hemos dado suficiente eh, tiempo. Perdón, me de comando. Tampoco, no sé sé. Perdóname que soy nuevo con esto. Y vemos que. El, el, el voto al piloto del día ha estado empatado con tres votos para Bernard Civit y con ocho, no, con tres también para Máximo Maceroni. Un voto ha ido a Jesli y un voto a Roberto Gil. No, ya es tarde, ya, veis, no, ya ha salido la encuesta, ya ha terminado ya tarde. La próxima carrera eh, eh, hacemos otra encuesta, hacemos nuestras pequeñas apuestas, a ver ya, nuestra porra y a ver a ver quién gana pero bueno de momento pues lo que está clarísimo es que grandísimo resultado de bernat ese, ese esa tercera posición eh, Mad max creo que ha acabado al final décimo creo que es un resultado no muy bueno para el gran piloto italiano una pena por él y eh, ya vemos que ya empieza a volverse loco el autodirector los coches cayendo, gran final de fiesta y nada, enhorabuena eh, por su victoria a John Fetz eh, y también a Diurka por SP2 y a, y, a, y a Botti por el P3 y por supuesto a Micheynig por, por la victoria, la victoria en la, en la clasificación general de este de esta cuarta edición de la Handback Trophy ¿Tú eres Mad Max? ¿Es Sirocato 1985? Pues Max Has tenido mala suerte. No, gracias a ti, gracias a ti por participar y darnos el espectáculo. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Eh, os recordamos que este jueves tenemos retransmisión de la de la Funny Cup, donde corre nuestro amigo Luis Artiles con el con el equipo El Canarias Team. ...con su amigo Oliver García... ...que van a debutar... ...creo que esta semana... ...bueno Oliver creo que tiene algún problema... ...y no va a poder participar... ...pero bueno no pasa nada... ...y corremos en Salzburg Green ...con los Audi TTVLN... ...el jueves a las 10 de la noche... ...si os apetece pasaros por aquí... ...dadme follow... ...que os avisará... ...en cuanto se active la retransmisión... ...y aquí estaremos juntos... ...haremos nuestras encuestas... y e iramos haciendo los comentarios todos juntos de la carrera, ¿no? Y pues eso, para, para disfrutar del sin racing, para disfrutar de, de estos grandísimos pilotos y estos campeonatos que tan estupendos que organiza eh, eh, Race Room Spain. Un saludo por aquí, desde aquí por cierto a Fran Machuca. Fran, si me ves, vuelve, Fran, te echamos mucho de menos, lo digo todas las semanas. Y bueno, señores. Esto ha sido todo. Ha sido todo por hoy. Eh, lo dicho, jueves la retransmisión de la Funny Cup. Ah, y el domingo también tenemos el, Tenemos la retransmisión de. De. De los mazazos. Del domingo a las 5 de la tarde. De la quinta ronda de la Spring Cup con eh, los Porsche 911 GT3, igual que hoy, y no me acuerdo en qué circuito era, ostras, pero bueno, va a estar chulísima, estuvo nuevamente los mazazos, eh, hacen unas carreras geniales, y bueno, aprovecho ya para despedirme, nos vemos el jueves, y eh, nada, hasta pronto, nos vemos en pista.